¿Cómo estás? Otra semana maravillosa desde aquí de Bogotá, Colombia, transmitiendo las Buenas Nuevas del Reino de los Cielos. Y esta semana el Señor nos trae una palabra que eh, nos... Esta palabra viene a colación de este fin de semana. De, yo le estaba pidiendo una palabra al Señor, perdón la redundancia, y Él me mostraba en la Biblia. ¿Si ¿Sí notas que en la Biblia las palabras cuando habla Jesús son rojas? Y el Señor me decía, si ves cuando tú vas en el tráfico y cuando tú paras eh, en un rojo, es que necesitas tener alerta, necesitas tener cuidado, necesitas poner atención en lo que está pasando alrededor. Entonces eso el Señor nos está diciendo esta semana. Estemos alerta a lo que cuando tú lees la palabra y cuando habla Jesús, toda la palabra, pero cuando habla Jesús, porque el Señor nos está hablando lo más, a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas. Y por eso la palabra de hoy, eh, mantengamos firme la esperanza. Y por eso nos lleva a Hebreos capítulo 10 del versículo 23. Y te voy a, re a leer la nueva versión internacional y la versión a Reina Valera. La reina Valera nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la nueva versión internacional nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y cuando yo veía estas letras y cuando yo leía algunos versículos, y el Señor me decía, ¿te acuerdas lo que te dije? Que esas palabras son como cuando tú estás eh, en tráfico y el servicio público para y todo para o en donde estés está en rojo. Porque hay algo que se está diciendo, hay algo que está pasando, hay algo que está circulando. Y es por eso que, es por eso que el Señor nos está diciendo, pon mucho atención lo que dice mi Hijo pon mucho atención en esas palabras porque en esas palabras el Señor nos está revelando muchas cosas nos está haciendo muchas cosas y es por eso que la nueva en la nueva versión internacional el Señor nos está diciendo mantengamos firme la esperanza que profesamos que es mantengamos viene del verbo mantener que significa que debemos, estuve haciendo la tarea eh, en el diccionario eh, dice mantener cumplir una promesa o una palabra mantengamos que es firme que, que, es, que esa persona es estable o lo que se está diciendo es estable no, dejas de, no te dejas dominar ni te dejas abatir entonces mantener firme el señor nos está diciendo que él va a mantener firme la esperanza ¿Qué es la esperanza confirmar lo de lograr una cosa o que se realice o algo que se desea, entonces el Señor está diciendo, voy a mantener firme la esperanza de que algo, la esperanza es de, de cumplir lo que yo te he dicho de que voy a sacar a tu familiar del alcohol que voy a sacar a tu, a tu hijo de esas malas andanzas, de que voy a Voy a llevarte de un nivel de gloria, de algo maravilloso y que en esta pandemia el Señor va a, tener, va a mantenerte firme de la esperanza de, de lo que profesamos. De como, como pueblo de Cristo, de como hijos de Dios, debemos hacer esa, mantener esa esperanza. Esa esperanza es que Cristo nos ha dado una, una promesa y esa promesa es que vamos a estar con Él. Y la promesa es que tu hijo va a estar con ti, va a estar con él, tu hija. La promesa es que tu esposo, ese esposo inconverso, va a llegar a los pies de Cristo, va a ser un predicador. Tu mujer, que de pronto está en la prostitución, no te estoy juzgando, pero te estoy diciendo, mantén firme la promesa que, profes, que profesamos. Y la promesa es que tú estás enojada con Dios o estás enojado con Dios y tú dices que por ese Dios no mira cómo vivo y por ese Dios mira cómo estoy y por ese Dios mira cuánto eh, vivo en una, en una casa de cartón vivo en un tejado y entonces tú estás culpando a Dios pero el Señor te dice en esta semana mujer, varón, hijos ¿Realmente han mantenido esa promesa? ¿Realmente la han mantenido en vuestros corazones? Porque el Señor te dio una promesa y te la dio hace mucho tiempo. Y si tú estás comenzando en los caminos del Señor, maravilloso, mantén esa promesa. Una vez más, mantén firme la esperanza que profesamos. Y continúa diciendo Hebreos 10:23. Porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién te hizo la promesa el vecino Pepito Juancho como decimos en Colombia el pastor el hermano no nuestro amado Jesús nuestro amado Jesús te dio una promesa pero hay algo en esa promesa de que debemos abrir que nuestros corazones a, a, a él para qué? para que Él pueda cumplir esa, esa promesa. Esa promesa que nosotros profesamos de decir que somos esos buenos cristianos, nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. No, yo me puedo saber esta palabra, mis hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero si tú realmente no cumple lo que está aquí, este pasaporte, como yo lo llamo con todo respeto porque somos embajadores del Reino de los Cielos. Y como embajador del Reino de los Cielos, aquí en este pasaporte nos está diciendo, si tú has viajado a, a otro país, recuerda que ese pasaporte, eh, en la, en la, creo que en la primera o la segunda página, te dice que la, los reglamentos que tú debes ha, de, de hacer y debes de, de cumplir en otros, en otros, eh, en otros países. Y como ciudadano, como deben de respetarte. Entonces, como ciudadano o embajador del reino de los cielos, tú debes dar un buen testimonio. Y por eso el Señor nos dice, mantengamos firme la esperanza. Tú necesitas mantener firme esa esperanza. Una esperanza maravillosa. Una esperanza porque Él es fiel. Él es maravilloso porque, mira, fiel. Estoy buscando en el diccionario fiel que es fiel, que es firme, es constante en sus afectos y sus ideas, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. El Señor te ha cumplido, ¿cierto? Y tú me estás diciendo no, porque he aguantado hambre. Alguna vez, como decimos aquí en Colombia, te ha faltado pan, chocolate o agua de panela. ¿Te ha faltado un techo? No es el Señor. Eres tú que nos ha ah, ah, nos, nos mantenido, no es, eres esa esperanza. Nos ha man, nos mantenido al Señor contigo. Porque recuerda, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Y mi esperanza que profeso es que tengo un Cristo vivo y de poder que me ha cumplido. Desde de, de que me dijo que me iba a cambiar, me iba a transformar y que le iba a servir y que mi familia le serviría a Él. Y esa es mi promesa. Y en Hebreos 10.23 termina la nueva versión internacional. Te, te estoy leyendo esa para que es, es más fácil de entender. Porque Fiel es el que hizo la promesa. Él me hizo esa promesa. Y yo la creo y en Proverbios capítulo 13 del el versículo 12 también te voy a leer las dos versiones 10 eh, 13 12 perdón la esperanza que se que se demora es tormento de corazón y continúa diciendo pero el árbol de vida es el de el deseo cumplido o oh, estarás diciendo cómo así que me estarás diciendo bueno te voy a dar la nueva versión internacional para que la entiendas mejor. Y en la nueva versión internacional, mira cómo nos lo dice. La esperanza frustrada aflige al corazón. Si ¿Sí ven lo que estábamos hablando hace unos segundos, la esperanza frustrada aflige al corazón. Si tú no tienes esa, esa esperanza que profesas, que el que, el, que el que te hizo la promesa... No crees al que te hizo la promesa, vives afligido. Pero continúa diciendo este versículo. El deseo cumplido es un árbol de vida. Ese árbol de vida cada día está dando frutos. Ese árbol de vida que el Señor me está diciendo, yo te estoy transformando, yo te estoy pasando por ese desierto. Yo estoy cumpliendo y esa es mi esperanza. Porque fiel es el que hizo la promesa. Nunca me ha faltado nada para la gloria y la honra de ti, Señor. Nunca, no me ha faltado nada. No soy rico, pero te digo una cosa, soy rico en lo espiritual. En lo espiritual, alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos, te glorificamos. Y así es lo que te está diciendo el Señor esta semana. Que él es fiel y Él no va a dejar que Satanás te toque. Él es fiel y no va a dejar que tu, que tu hijo vuelva a las drogas. Él es fiel y no te va a faltar para esa renta. Aquí no estamos hablando de un evangelio de prosperidad, sino que Él es fiel a lo que te dijo, que Él no te iba a dejar sola o solo. Mujer, Él te ha visto llorar. Está, él te ha visto en esos momentos de aflicción. Y llegó el momento que en esta cuarentena tú dobles rodilla. Dobla rodilla, mujer. Porque vemos un pueblo que no está doblando rodilla. Vemos un pueblo que hay un Dios fiel, pero realmente no vemos un pueblo fiel hacia Dios. Así que te invito, como dice este hermoso tema, mantengamos firme la esperanza. Mantén firme esa esperanza que, que el Señor te dijo que Él te va a cumplir esas promesas. Ahora te invito que cierres tus ojos y oremos. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gracias, Señor, porque en esta semana, Señor, Tú nos has inyectado, Señor, que mantengamos esa esperanza, Señor, que mantengamos nuestros corazones abiertos a Ti, amado Señor. No importa lo que pase, Señor, no importa la tormenta, la barca, Señor, no importa lo que nos estén diciendo, pero porque sabemos que es fiel que hizo la promesa y ese eres Tú, Señor. Tú nos hiciste, nos hiciste una promesa, Señor. A muchos... Hiciste la promesa que los transformarías, como lo hiciste conmigo. Hay otros que están comenzando y le hiciste la promesa que va a ser esa transformación en sus vidas. Y yo te pido, Señor, por esta nación de Colombia, te pido por la nación de Israel, te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, por aquellas personas, Señor, que han perdido esa esperanza. Te pido, Señor, que tú seas cubriéndolos con tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú seas haciendo algo maravilloso, Padre Celestial, Padre la gloria. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, te doy gloria y honra al Señor, porque nos permite predicar las buenas nuevas reino a los cielos. Y yo te invito que no te quedes únicamente con esos videos, no, los, no únicamente tú los mires, compártelos. Y vea nuestro canal de YouTube y pon, uh, suscribir o subscribe para que pueda recibir nuevos videos, pueda recibir eh, los eh, las cápsulas, de, pueda recibir también los devocionales. ¿Para qué? No para glorificarnos a nosotros, para glorificar al Rey de Reyes, señores de señores, porque Él se merece esto y mucho más. Siempre digo que sin Él no somos nada. Sin Él no estaríamos aquí. Por su gracia, por su misericordia, Él nos, a, nos lleva y nos tiene donde estamos. Recuerda que la vida es hermosa, sonríe. Y nos veremos en, otra, en otro video, en otra semana, aquí, en la Fe que Conquista Videos. Siempre recuerda, eh, sonríe, dale la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial, porque Él es hermoso, Él es maravilloso. Y recuerda. Algo que, que dijimos al comienzo de esta de este video. Mira esas, esa letra roja. Es un semáforo rojo que te está diciendo. Pon atención a lo que te está diciendo. Porque el fiel es el que hizo la promesa. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo.